Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra reacción. Les doy la bienvenida a este nuevo video y en esta ocasión, en una nueva reseña al toque, voy a hablar de Eternals, la nueva película del MCU. Vamos a unas imágenes y que empiece el video. La nueva película de Marvel Studios llega a los cines con toda una polémica por sus malas reseñas por parte de la crítica especializada, que la terminaron colocando, por ejemplo en el sitio Rotten Tomatoes, como la peor del MCU. A mi parecer, realmente esta película está lejos de ser la peor de este universo, y aunque no es una maravilla, es una buena película que además funciona como un gran punto de partida para más historias. La cinta está dirigida por Chloe Zhao, directora ganadora del Oscar recientemente por Nomadland, y que le ha dado un nuevo aire a las películas de superhéroes con esta apuesta más madura dentro del MCU. Una apuesta arriesgada y jugada pero que siento que al final salió más bien que mal en líneas generales. Eternals tiene una duración que puede ser un problema y puede molestar un poco, pero aunque hubiera preferido algunos minutos menos de metraje, que siento que se podían haber ahorrado no me pareció algo completamente negativo. Hay muy buenos momentos, mucha acción, explicaciones necesarias y bien llevadas, personajes bien desarrollados dentro de una historia bastante sólida y en general tiene momentos visuales que son muy buenos, ideales para disfrutar en una buena pantalla grande. Advierto que puedo llegar a tocar algunos spoilers, así que si no vieron la película todavía, siguen en este video bajo su propia decisión. Los personajes están muy bien a lo largo de toda la cinta y logran ser queridos y comprendidos en cada caso por sus acciones y o pensamientos, era difícil poder darle lugar a 10 personajes pero siento que lo manejaron demasiado bien siendo Cersei mi favorita en toda la película junto con Druig, que me sorprendió bastante dentro de la historia. Los giros con la revelación del verdadero plan de Arishem y luego con Icaris traicionando a los demás por su fe ciega al celestial me parecieron muy buenos y me gustaron mucho, porque de lejos de esperar todo esto me sentí bastante sorprendido y en la historia se lleva muy bien, mostrando la pelea final entre el grupo de Eternos que querían salvar la humanidad, dejando de lado su verdadero propósito para, como se dice en la película, proteger lo que aman. La banda sonora destaca en los momentos necesarios, la fotografía y los efectos visuales son geniales y juntos hacen una muy buena unión entre los espacios naturales y todo lo generado por CGI. Siento que más allá de no haberme aburrido ni haberme cansado en ningún momento de la película, el ritmo de la misma termina siendo muy lento y lamentablemente es un condicionante para la historia que no llega a ser del todo ágil y puede dejar sin interés a muchas personas. Así como destaque la banda sonora de Ramin Duajadi, conocido por su trabajo en Game of Thrones, sentí que me faltaron más momentos de su música en la película, aunque también rescato que puedo separar mis ganas de poder escuchar más de Ramin con la necesidad real de más de su banda sonora en las distintas escenas de la película. Por último, los villanos no me terminaron de funcionar, porque realmente Arishem termina siendo el verdadero enemigo a derrotar dejando de lado a Icarus que siguiendo con la historia solamente seguía las órdenes que se le habían marcado para seguir y prefirió ser fiel a eso antes que ayudar a la humanidad, además de los desviantes que más allá de regalarnos unos buenos momentos de acción con los Eternos no hicieron mucho y ni siquiera llegaron a ser los verdaderos antagonistas de la historia. Eternals es todo un evento que se concebió y se trabajó como tal y así llegó a la pantalla, así se nos muestra y presenta, un evento que en su solemnidad carga con el peso de ser distinta del resto del MCU y además dejando muchas dudas, interrogantes y puntos a desarrollar en los próximos años, pero algo que me parece bien y dentro de ese tono adulto estuvo bien manejado para llevar adelante una historia con más aciertos que fallas. Mi calificación para echarnas es de 8 sobre 10.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 Espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo la próxima después de otra reacción. Gracias.